Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la Internet. Muchas gracias por estar con nosotros. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para que siempre esté con nosotros en las novedades de nuestro canal. Y qué bueno saludar. En estos momentos aquí a través del canal OZ Producciones a un gran amigo de hace mucho tiempo y músico profesional colombiano. Les hablo de Abraham Baptista. ¿Qué tal Abraham? Un saludo bien especial y bienvenido a los grandes momentos del canal OZ Producciones. Otto, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y aquí de nuevo eh, en tu canal. Qué grato volverlo a ver. Bueno, ¿ya cuánto tiempo en la música? Porque... Eh, la última vez que nos vimos fue hace por ahí unos 7, 8 años cuando mm, sacó un CD nuevo con otros cantantes. Eh, ¿Ya cuánto tiempo y en qué está a estas alturas de la vida, en esta pandemia que afecta al globo terráqueo? Pues, otro ya en la música, nosotros estamos desde los 7 años cuando comenzamos haciendo la música de Pedrito Fernández, con mi padre, eso ya hace unos cuantos años. Como 35 más o menos. Claro que sí. Bueno, pero sus inclinaciones musicales se dieron porque con algún tío que lo orientó, o sus señores padres, o los abuelos son de tradición musical también. Mis abuelos, viene la tradición desde mis abuelos, mi padre, que nos enseñó la música a mis hermanos y a mí. Ahí estamos con la música por esa tradición. Y desde pequeño, ¿le gustaba tocar algún instrumento o cantarse algunas canciones? Ya decía que de Pedrito Fernández, pero le llamaba la atención de Pedro Infante, Jorge Negrete... Eh, otros artistas colombianos del momento siempre me gustó bueno en ese tiempo Perito fernández pero me incliné mucho por la música de javier solís que incluso grabamos unos temas de haciéndole homenaje a, a este gran cantante javier solís javier solís claro y alcanzó a saber de mucho de sus canciones se sabe un buen repertorio de las canciones del gran gabriel siria levario claro que sí todas todas las tenemos grabaditas eh como de su conocimiento, hicimos un, un buen trabajo en homenaje a este gran cantante. Bueno, y de comienzo, entonces, con sus padres, ya, ¿ya ellos grabaron o solamente fueron serenateros y nunca llegaron al disco o qué lograron en materia musical? No, con mi padre, pues, estuvimos trabajando en tabernas, como lo dice usted, también dando muchas serenatas. No llegamos a consolidar una grabación profesional, hicimos grabaciones de casete de caseritas pero ya profesionalmente no alcanzamos a llegarlo con mi padre y las conserva aún esas eh, grabaciones de casetes sí claro que sí por ahí las tengo pero fueron grabadas de estudio o simplemente tomaron micrófonos y, y hicieron la mezcla todo en uno no ni siquiera micrófonos eran de esas grabadoras de de casete en ese tiempo que era in, y se colocaba ahí a grabar y ya muy bueno el audio de la grabadora porque cogía bien ¿Eran canciones inéditas o canciones ya reconocidas de algunos cantantes? Reconocidas y otras inéditas de mi padre, sí. Muy bien. Y bueno, ¿en qué momento ya en su adolescencia eh, se inclina más por la música? ¿Qué lo motiva para, para seguir en este bonito arte de, de, de la música por, por Latinoamérica, recorriendo grandes páginas musicales? Pues eh, estuvimos trabajando muchos años con mi padre, con mis hermanos y a raíz de la muerte de mi padre, pues fui el único que, que seguí con ese legado de la música, ya me incliné por los boleritos, la música colombiana, música parrandera, y empezamos a meter todos los géneros musicales. ¿Cómo se da la vinculación para, con otros artistas, otros cantantes, otras agrupaciones? Pues uno en el rol de la música siempre está distinguiendo y distinguiendo gente, y nos encontramos con unos grandes amigos de Suba, los Jeroces, los estuvimos trabajando muchos años con ellos, viajando y haciendo buenas presentaciones. Ah, claro, con el gran Jorge, ¿no? Jorge, Jorge Guevara, Jorge Guevara. Jorge Guevara. Eh, ¿Cómo se da la vinculación precisamente con ellos? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se da la vinculación con ellos? Precisamente tocando en una taberna, eh, nos conocimos con Jorge y empezamos a, a dar el vínculo, le gustó mi estilo de música, mi interpretación, y nos fuimos acoplando a la música de ellos hasta... Ingresar al grupo Heroses, hicimos también buenas interpretaciones con Lucho Colombia, el requintista original de Heroses. Claro, claro, claro. Y bueno, usted ya venía viendo a los Heroses en la, en la televisión hace mucho rato. Sí, claro. Eh, me reía mucho con los videos porque siempre han sido curiosos, mucha recocha, mucha cosa, y eran graciosos. Y cosas de la vida se dieron y. Hicimos videos también graciosos con ellos. Claro que sí. Y es que los Geroces ya tienen una muy buena participación de muchos años en, en la televisión y en el mundo artístico colombiano. Sí, claro. Más de 35 años en el mundo. ¿Cuántos años alcanzó a estar con ellos? Eh, 20. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántos álbumes alcanzaron a grabar? Uy, grabamos como 10 más o menos. No tengo la cuenta bien precisa, pero sí grabamos muchos. Okay. ¿Y viajes por Colombia y fuera del país ¿se tuvieron? Sí, claro, estuvimos en Ecuador, Venezuela y aquí en Colombia, en todas las partes. ¿Los reconocen en Venezuela, en Ecuador, a los Heroses? ¿Son conocidos o llegaron allá como artistas desconocidos y fueron a, a aceptados poco a poco y paulatinamente por el público venezolano y ecuatoriano? No, sí conocían algunos temas y ya empezamos a a promocionar más y a la gente le gustaba mucho. La recochita que hacíamos en las presentaciones y todo, estar eh, interlocutando con las personas, muy bueno. ¿Qué canciones alcanzó a grabar con los Heroses? Eh, grabamos eh, Que vivan los novios. Que vivan los novios, sí. Sí, hicimos popurrís de pasodobles, de música carranguera también. Hicimos varios popurrís. ¿Cómo se distribuyen allí en Los Heroses eh, la parte vocal? Jorge Guevara siempre es el, bueno, aparte de ser el director, es el cantante líder, naturalmente, pero en algunas ocasiones eh, le da la oportunidad a algunos de sus eh, instrumentistas de, de hacer parte de, de las voces líderes. Sí, claro. Aparte de hacer la carranga, pues teníamos el otro grupo que se llama Antología del Ayer. Entonces, en esa la mayoría de temas los interpreto yo, que es música colombiana, boleros, bambucos, Hacemos todo lo contrario que se hace con Jeroses. Muy bien, perfecto. Bueno, ya estando con Jeroses por tantos años, ¿qué, ¿cuál es el paso a seguir musicalmente para usted? Bueno, pues acabamos ese, ese ciclo con Jeroses y, y ya formamos otro, otro grupo con otros amigos músicos. Y bien. Bien, muy bien, ahí vamos. Bueno, perfecto. Estamos con Abraham Baptista. Su nombre artístico ahora mismo es Abraham, porque usted tenía, usted ha tenido varios eh, eh, nombres artísticos. Sí, sí. ¿Y por qué ya decide quedarse Abraham antes de ir al corte? Eh, comenzando, me llamaba Abraham Junior, cuando comencé con la música de Pedro Fernández, Pedrito Fernández en ese tiempo. Ya después, eh, la, yo me llamo Abraham Baptista Acevedo, entonces son las siglas del nombre Aba. Y ahora estamos con Abraham Baptista, decimos dejarlo como Abraham Baptista. Bueno, perfecto. Abraham Baptista con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, contándonos un poquito de su vida musical, de su trayectoria artística por diferentes agrupaciones. Y ya nos estará hablando en otro bloque, aquí en el canal OZ Producciones, sobre su mundo musical que se proyecta para presentarles a todos ustedes en este fin de año 2020, que ha sido bastante difícil no solamente para colombia sino para el mundo musical y bueno ya estaremos hablando un poquito más de estas cosas ya regresamos aquí en el canal OZ producciones